Ahí escucho. Ahí sí. Ya, ahí están todos. ¿Se escucha? ¿Sí? Ya. Entonces voy a, voy a partir saludando nomás. Bueno, primero que todo, como se anunció en el afiche, eh, gracias al programa Pase de la Universidad Católica Silva Enrique, hoy día nos acompaña Paulina Cortés intérprete en lengua de señas chilenas, así que ella eh, estará ubicada acá junto a nosotros, de manera que sea un poco más fácil fijar la pantalla. Ya se puso en el chat, perfecto. Bueno, dicho esto, eh, a nombre del equipo de Wikimedia Chile, les doy la bienvenida a nuestra última sesión. Eh, perdón, espérame un poquito. Les doy la bienvenida a nuestra última sesión. Eh, ya se acaba el ciclo de educación, eh, aprovecho muchos saludos a Bolivia, aprovecho de darle las gracias a las personas que nos han estado acompañando desde el inicio, también a quienes se han ido sumando en el camino, se les agradece mucho el tiempo, sobre todo en contextos como este, eh, al menos para nuestro equipo, eh, ha sido súper fructífero y enriquecedor verles, eh, todos los lunes y los jueves, así que también vamos a echarles de menos. Y eh, bueno, vayan, vayan contándonos en el chat cómo están hoy día, desde dónde se están conectando. Eh, ahí veo a alguien desde Temuco. Eh, acuérdense que, bueno, como ha sido la tónica de las sesiones anteriores, el chat está para darle el mayor uso posible. Eh, así es que mientras nuestras compañeras presentan, todo comentario, dudas, eh, experiencias que quieran contar a través del chat, vayan poniéndolo nomás y en la segunda parte nosotras, como siempre, damos paso al diálogo, así que ahí vamos a recoger todos los comentarios que hayan surgido a lo largo de la sesión y los vamos a poner a dialogar con las chicas que nos acompañan hoy día. Eh, bueno, sin más que agregar, estamos súper emocionadas hoy de eh, presentarles una conversación a cuatro voces. Nos acompañan eh, para eso Sandra Hernández, profesora de lenguaje, jefa de UTP y encargada PASE del Liceo Municipal de Batuco, Nicolo educadora diferencial y coordinadora de inclusión del programa PASE de la Universidad Católica Silva Enríquez, y Macarena Orellana, profesora de Historia, coordinadora de comunicación del programa PASE. Ya, así es que eh, no les voy a quitar más tiempo y demos inicio a la, a la charla de hoy que han titulado Relación Pedagógica y Diversidad Escolar, experiencias del programa PASE en tiempos de confinamiento. Denles nomás, chicas. Muchas gracias, Rocío. Bueno, primero que todo, a nombre de, del programa PASE, le queremos agradecer la oportunidad. Lo conversamos un poco antes de, de partir, que... Eh, esta, esta, esta posibilidad de exponer en conjunto con Sandra, de los liceos, más lo que hacemos en las universidades del programa, es, es una experiencia muy bonita para nosotros, así que estamos muy contentas de eso. Eh, también decirles que yo voy a tratar de contarles un poco y de contextualizar eh, qué es lo que hacemos como el programa PASE, y se van a dar cuenta que es un programa bien grande, entonces probablemente no pueda profundizar en todas las ideas, pero como decía Rocío, cualquier duda que quede en el chat y así vamos haciendo un diálogo al final. Entonces, bueno, primero contarles, eh, mi nombre es Macarena Orellana, yo soy la Coordinadora de Comunicaciones, y el programa PASE es un programa del Ministerio de Educación que se inicia en el año 2014 eh, en una versión piloto, pero hoy día ya se encuentra en régimen y está implementado en 31 instituciones de educación superior en Chile. Eso significa que trabajamos colaborativamente, universidades, centros de, form de formación técnica, institutos profesionales, en conjunto con 581 establecimientos públicos a nivel nacional. Esto también es como estamos en todas partes de Chile, y hoy día estamos en dos de cada tres liceos públicos del país, que es como lo que hemos ido también en la, en la escala del programa, avanzando año a año. En cifra eso significa que trabajamos con 97.000 estudiantes de enseñanza media y que ya han ingresado 6.500 estudiantes eh, a educación superior a través del programa. Eh, y esto va a, ir, va a ir aumentando también año a año. Este programa surge para contarles un poco desde el reconocimiento de que eh, el ingreso a educación superior estaba, se enfrentaba a diversas brechas, muchas de, de ellas las hemos discutido a propósito de los debates que han, han habido en torno a la ex-PCU, última PCU que hubo, eh, y las pruebas de admisión que se, que se van a, a venir ahora, y que finalmente estaban dejando excluidos a sectores eh, que históricamente habían quedado fuera de la educación superior. Liceos públicos que estaban registrando cero ingresos, al menos a las instituciones del Cruch. Eh, eh, liceos técnico profesionales que tenían menores ingresos o nulos ingles, ingresos a educación superior, también las brechas de género que habían, por ejemplo, de mujeres ingresando a carreras de la ciencia o lo que ocurría con estudiantes de regiones, por ejemplo. O de liceos rurales. Y también, eh, sobre todo en los últimos años, se ha puesto especial énfasis a qué está pasando con estudiantes migrantes y estudiantes en situación de discapacidad en el acceso a educación superior. En este marco y en, esta, en estas discusiones, el programa PASE lo que busca es restituir el derecho a la educación en Chile, entendiendo que está siendo vulnerado. ¿Ya? Y propone una forma de trabajo en red que lo que hace es que instituciones de educación superior, estas 31 que yo les mencionaba, trabajamos colaborativamente con liceos públicos. Y yo creo que esto es especialmente importante porque es el primer programa en Chile que hace conversar dos mundos que siempre se pensaron como en esferas distintas. Eh, y que obviamente tienen mucho que dialogar para hablar de esta brecha. Eh, ¿Qué hacemos en el programa PAS específicamente? Bueno, acompañamos, hacemos acciones de acompañamiento que son muy diversas, las podemos profundizar después si ustedes quieren, en eh, los liceos y eh, con los estudiantes que ingresan a Educación Superior, y se abren cupos de acceso a, a acceso a Educación Superior que no consideran el puntaje en la prueba de admisión, sino que consideran otros elementos. Este acompañamiento se hace durante tercero y cuarto medio a estudiantes de estos liceos, pero también considerando que eh, no podemos ver a los estudiantes como eh, una sola persona eh, sino que entendemos que están inmersos en una comunidad y que por lo tanto el acompañamiento tiene que ser a la comunidad educativa en, en conjunto y ahí trabajamos con sus familias, con sus profes, eh, con los equipos directivos, con los equipos PIE, que Nicole les puede contar un poquito más de lo que se hace ahí, eh, con toda la comunidad, como les decía. Y eh, para quienes cumplen con los requisitos de habilitación del programa, se abre en cupo en cualquiera de las instituciones, eso significa que si por ejemplo nosotros acompañamos a un estudiante, eh, durante tercero y cuarto medio, este estudiante no tiene por qué entrar a la UCSH, sino que puede entrar a cualquiera de las otras 30 instituciones, así como nosotros recibimos a estudiantes de cualquiera de las otras 30 instituciones y les acompañamos igualmente. Por eso les decía que es como este trabajo en red, que es bien bonito. Eh, y pueden entrar a cualquier carrera también, las universidades no discriminan en, en carreras a las que abren cupos, tienen que abrir a todas las carreras eh, que imparten. Eh, y se les acompaña una vez que ingresan durante los dos, dos primeros años. Les quería contar también cómo, obviamente, cada universidad y cada institución de educación superior es un mundo en específico, entonces cada, un, cada institución le va dando como un sello a su programa. En el programa PASE, eh, nosotros lo que hacemos es trabajar con 27 comunidades educativas. Cada institución tiene distinta cantidad de liceos a, a su cargo, nosotros tenemos 27, y estas 27 comunidades educativas están distribuidas en 13 comunas de la región metropolitana. Eso significa que, por ejemplo, nosotros pasamos de estar en un liceo en San José de Maipo, que está a tres horas de nuestra oficina, que está ahí en Santa Lucía, a un liceo en El Monte, que está justo en la otra dirección, o en Lampa, por ejemplo, que es donde se ubica el liceo municipal de Batuco, que Sandra nos va a estar hoy día contando un poco del trabajo que se hace ahí. Y al mismo tiempo tra estamos trabajando con cuatro generaciones de estudiantes que ya han ingresado a nuestra institución superior, acompañando en este momento a dos generaciones, la del año pasado y la de este año. Además de los lineamientos que da Mineduc, de acciones que tenemos que eh, realizar todas las instituciones, para nuestro equipo es fundamental entender que las acciones que realizamos se enmarcan desde el enfoque de derechos. ¿ya? Acá hay un reconocimiento de, de esta perspectiva y, de que, y, y que por lo tanto los espacios de reflexión que, que abrimos o las actividades que realizamos, que a lo mejor algunas de ustedes lo han visto en nuestras redes sociales o en nuestros canales de YouTube, eh, están eh, sustentados en el reconocimiento de que las diversidades son expresiones de la calidad educativa y eso lo queríamos mencionar muy especialmente a propósito del título del título de la ponencia, eh, justamente porque todas nuestras acciones buscan ver eh, ¿Cómo abordamos estas diferencias culturales? Sean dentro o fuera del aula, dentro o fuera de la escuela, pero eh, estas diferencias culturales no entendidas como de distintos países, sino entendiendo que la diversidad cultural existe hace mucho tiempo, que sobrepasa lo que podemos entender como fenómenos migratorios y que tiene que ver con muchos otros elementos. Y ahí, por ejemplo, trabajamos con migración, por supuesto, pero tra trabajamos también con eh, accesibilidad y personas en situación de discapacidad, eh, la diversidad de elecciones vocacionales y de trayectorias eh, postsecundarias posibles, pero también brechas de género y desafíos también que hay hoy día, por ejemplo, en la educación técnico-profesional, entendiendo eso como, un gran, como ejemplos de esta gran diversidad. Eh, cada año eh, los acompañamientos que vamos realizando en educación superior se van adaptando, en esta misma lógica también del reconocimiento de esta diversidad, eh, la universidad va eh, institucionalizando los apoyos que vamos realizando desde PASE, pero bajo una lógica que para nosotros es muy importante, y que es que la institución es la que se debe adaptar a la diversidad eh, estudiantil, eh, y no al revés, ya que era como la lógica en la que funcionábamos hace algún año, como si tú ingresas a la universidad tienes que adaptarte a cómo son las cosas, hemos tratado de invertir un poco esa, esa relación y entender que es la universidad la que tiene que flexibilizar y diversificar sus formas. Eh, el acompañamiento que, realiz que realizamos durante estos dos primeros años lo que busca es eh, disponer una red de apoyo para que el estudiantado pueda eh, integrarse a la vida universitaria, pero con autonomía, ¿ya? Y esto porque creemos que es importante no solo su ingreso, o sea, podríamos solo abrir cupos, pero lo que, lo que buscamos con este acompañamiento es que permanezcan en la universidad, que, que progresen académicamente, pero también que se titulen oportunamente. Siempre decimos como que nuestra pega está lista cuando se titule, no solamente cuando ingresa. ¿ya? Eh, esto como en términos del programa, obviamente podemos ir eh, apuntando algunas ideas y quería contarles muy cortito eh, algunas de las adaptaciones también que hemos hecho como en este contexto de virtualización de las actividades. Primero decirles que en esa misma lógica como de, re, de, de reconocer las diversidades estudiantiles y las diversidades eh, de cada una de las comunidades educativas con las que trabajamos, lo primero que hemos hecho cuando eh, hemos empezado con esta cuarentena es ponernos a disposición porque entendemos también que, imagínense, trabajamos con 27 comunidades educativas, son... 4.000 estudiantes, cada uno un mundo distinto, entonces ponernos a disposición de las necesidades que se van levantando desde la escuela y del, desde el conocimiento que tienen cada uno de los profes que trabajan ahí, por supuesto, de la misma forma de cada uno de los estudiantes que ingresan a educación superior y que hoy día están cursando primero o segundo año. Hemos virtualizado nuestras acciones y acompañamiento en, educa en educación media teniendo una especial preocupación por la falta de, de información que hoy día tienen los estudiantes de cuarto medio, la desarticulación en la que se ven a propósito de no estar constantemente yendo a la escuela, sino que a veces algunos liceos han, av han avanzado de distintas formas, algunos tienen más relación, otros menos relación, pero hay una desarticulación de la que nos tenemos que hacer cargo, y las implicancias que esto tiene en las expectativas e incertezas a las que se están enfrentando los estudiantes respecto de sus notas, por ejemplo, respecto de que este año hay un cambio en la prueba de admisión, respecto, por ejemplo, a qué va a pasar con sus prácticas profesionales para quienes están en cuarto medio, o cómo van a ser las priorizaciones curriculares, etc. Eso ha sido como una especial preocupación en, en enseñanza media. Y en educación superior, nuestra preocupación se ha centrado principalmente en generar ma materiales, eh, virtuales, por supuesto, hemos hecho algunas cápsulas que pueden revisar en nuestro canal de YouTube, están súper buenas, accesibles además, eh, y que también la idea es que puedan ayudar a enfrentar la ansiedad eh, que están viviendo nuestros estudiantes, pero también el que no hay ningún referente para saber cómo hacerlo en un contexto así, nunca nadie en el mundo se había enfrentado a esto, por lo tanto estamos tratando de calmar la ansiedad y de entregar herramientas eh, con eh, lo que hemos ido aprendiendo en el camino. Y en esa lógica, y con esto termino también porque Nicole lo va a profundizar mucho, eh, mucho mejor que yo, ha sido especialmente importante que tanto los acompañamientos como la información y la difusión se realice con herramientas de accesibilidad. Para nosotros es profundamente importante, y a propósito de este, de este enfoque de derecho que, que mencionábamos, que cuando informamos o cuando realizamos acompañamientos o vínculos pedagógicos o acciones pedagógicas sean con todo el estudiantado y el estudiantado es diverso especialmente en redes sociales, hoy día que nos enfrentamos a redes que no son accesibles, y nosotros hemos caminado un poco hacia allá, no somos totalmente accesibles, pero tenemos algunas herramientas de accesibilidad. Eh, eso les podría yo contar, eh, principalmente el programa, cualquier duda que quede lo pueden preguntar después, y Nicole va a profundizar un poco sobre esta idea, y bueno, Sandra ahora nos va a contar su experiencia sobre, eh, en el Liceo Municipal de Batuco, que creemos que también es muy importante eh, bajarlo también a lo que, a lo que es el, el liceo y, y verlo ahí. Así que eso, muchas gracias. ¿Estamos? ¿Sí? Me avisan si se escucha bien ya. Estoy primero que todo en lo personal, tremendamente emocionada, eh, algo nerviosa. Y, y quiero también contarles a ustedes lo siguiente. Queremos partir saludando a toda esta comunidad virtuosa eh, así nos gusta llamarle virtuosa porque tiene virtud y porque la virtud es lo que adolece hoy día, lo que le falta a la sociedad, entonces eh, los saludamos en nombre de la, de la gran comunidad Liceo Municipal eh, de Batuco, eh, les damos a ustedes, ¿no es cierto?, Una, un afectuoso abrazo, así de pulpo, como le llamamos ahí, con tremendos abrazos que puedan llegar desde nuestro corazón al corazón de nuestros compañeros y compañeras el Liceo Batuco siempre saluda a los comuneros, porque gracias al PASE estamos instalando un concepto precioso, no queremos ser colegio, no queremos liceo, queremos llamarnos comunidad. Entonces, por eso saludamos a los comuneros. También contarles que, eh, si bien es cierto, he prestado este envase, eh, este envase se presta solamente para ser la voz de un colectivo, eh, para poder estar en, esta, en, esta, en este momento de comunicación, de conversatorio, eh, hicimos la pregunta que nos compartió PASE a todo lo estudiantado de la escuela, a nuestros asistentes, profesores, ex estudiantes, lo hicimos a los profesores, a la persona que nos atiende en la mañana y abre la puerta, o sea, hicimos esta, esta pregunta reflexiva a todos y voy a ser la voz colectiva de mis compañeros, compañeras, ¿ya? Eso porque creo que es importante precisarlo. El director nos pidió ser una voz unívoca, es decir, lo que voy a presentarles es una interpretación que tiene un sentido único para este momento, ¿ya? Eh, las evidencias para llegar acá son audio, videos, dibujos, canciones, palabras, collages de los distintos miembros de la comunidad. Eh, la, el conversatorio nos focaliza no es cierto Con, en, en dos puntos muy importantes eh, primero la relación pedagógica en un contexto de distanciamiento y el segundo reinventar la relación pedagógica desde el aula a la internet tremendos desafíos contarles que de pandemia de epidemias sabemos mucho el liceo batuco ya, es un colegio que tiene ya 14 años, eh, siempre le decimos eso a los profesores y a todos, es como que vamos en octavo, con todo lo que significa ir en octavo básico. Y de esto de pandemia, metafóricamente sabemos mucho, porque en nuestros inicios del 2006 al 2011, fuimos del colegio pandémico de la comuna, en, aislados, eh, abandonados, donde los profesores para hacer clases llevaban desde su casa una tablita, un plumón, y así comenzó esta, esta construcción de, de lo que hoy llamamos comunidad. Eh, en los principios, los orígenes son súper azarosos, dolorosos, en algunos momentos vamos a compartir algunas cositas muy generalmente, eh, pero para poder ir respondiendo a la pregunta de cómo se instala esta relación pedagógica en un contexto de distanciamiento, el año 2011 eh, tuvimos un momento muy importante como comunidad de definirnos y de saber cómo podemos relacionarnos nosotros con este estudiantado. Un estudiantado que no escuchaba al profesor, un profesor que veía que el estudiantado y sus apoderados eran sus enemigos y ellos también nos veían los estudiantado a nosotros así. Entonces, en tanta reflexión en nuestros llamados antiguamente consejos de profesores, Comenzamos a ver qué comprendemos, cómo definimos, cómo conceptualizamos este concepto de la relación. Y volvimos, ¿no es cierto?, al origen de la palabra, en donde el re de la palabra relación significa un movimiento reiterado, donde la, ¿no es cierto?, nos lleva, es llevar algo, hoy día le llamamos acompañamiento, y donde la terminación de la palabra relación, nos movilizaba, en una acción, un efecto continuo y profundo. Entonces definimos que para relacionarnos con los estudiantes y entre todos nosotros, teníamos que llevar, teníamos que acompañar, teníamos que cargar. Entonces entendimos que cuando uno se relaciona o lleva los conocimientos o relaciona una cosa con otra, se produce la vinculación y la conexión. Nos dimos cuenta que cuando vamos a la escuela, cuando vamos al liceo, nosotros que vamos a nuestra comunidad, llevamos el cuerpo, llevamos el lenguaje, llevamos las emociones, llevamos nuestra historia, llevamos nuestros eros, nuestras pasiones y también llevamos nuestros sentimientos. Entonces comenzamos a hacer una relación vinculación desde el humano. Y luego pasamos desde el humano a este vínculo humano-pedagógico. Esto nos llevó a tomar decisiones, pero las decisiones que tomamos no fueron al azar, fueron producto de una necesidad. Y esta necesidad fue colectiva. Y esto nos llevó a desarrollar el ser comunidad. Y este vínculo lo fuimos instalando de manera progresiva, pero constante y fue producto del sufrimiento hay que ser honestos del sufrimiento del vacío y de la estrechez eh, fuimos considerados mucho tiempo el basurero eh, y ustedes todos saben lo que se ponen el donde se instalan los basureros en el patio trasero donde huele mal donde allá está lo que nadie quiere visibilizar pero nos guste o no existe entonces en ese quehacer y en ese mover de relacionarnos y de vincularnos, empezamos a trabajar con el estudiantado, sus papás, el vecino, el del kiosco, el bombero, el pastor de la iglesia, el cura del pueblo de Batuco, y entre todos construimos eh, un lema eh, que dice así, nademos contra la corriente todos con esfuerzo, el futuro es nuestro. Esto lo instala la generación de cuarto medio 2011. Y nosotros revisando este, esta consigna, nos dimos cuenta que esto de nadar contra la corriente era una invitación y una sentencia. Todos con esfuerzo iba a ser la condición y además iba a ser el colectivo. Y decir que el futuro es nuestro había ahí una certeza tan necesaria hoy día, en tiempos de pandemia, tener certezas. El futuro es nuestro, fue nuestra certeza, pero también fue la esperanza, fue la fe y fue la expectativa. Entonces comenzamos a reinventarnos, que es el otro foco de conversación hoy día. Y para nosotros reinventarnos no significa cambiar quiénes somos. La esencia de los comuneros del Liceo Municipal de Batuco está grabada a fuego. No pretendemos cambiar quienes somos, sino queremos cambiar la forma de ser para estar en este mundo, en este mundo de la internet, en este mundo de, ¿no es cierto?, de la vinculación o del mundo virtuoso. Entonces la pandemia para el Liceo Municipal de Batuco, la comunidad, es una oportunidad. ...de estar en tiempos asincrónicos o sincrónicos, pero siempre favorecer encuentros. No nos permitimos la pandemia espiritual, eso lo tenemos grabadísimo. Y la, el horror, el espanto, el azote, el agobio, el castigo que puede ser leído así la pandemia, bueno, está, es parte de ese el contexto pero no nos permitimos tener pandemia espiritual, que para nosotros eso es clave. Ya eh, nos estamos inventando, reinventando, algunos profesores le llaman construyendo, nosotros le decimos co-construyendo, eh, como una forma de vida donde es bienvenido todo aquello que la sociedad rechaza. Por eso somos un colegio y una comunidad de oportunidad. ¿Por dónde partimos? por lo socioemocional. Un día un estudiante nos compartió eh, un mensaje de Facebook, era un dibujo, una imagen, y él dijo, tía, ¿cómo vamos a poder ubicar las materias? ¿Cómo voy a ubicar el álgebra? ¿Cómo voy a ubicar Marte en el espacio? Y ni siquiera sé ubicar mi pen, ¿dónde coloco mi tristeza? ¿Dónde coloco mi emoción? ¿Dónde lo ubico? Y eso nos hizo a nosotros repensar y, y compartir, ¿no es cierto? Y empezar a trabajar desde lo socioemocional, desde este clejes. Repito, el cuerpo, el lenguaje, la historia, la emoción, los sentimientos y las pasiones llevadas a la comunidad. Y otro elemento sustancial para poder reinventarnos y también para dar respuesta a la vinculación que nosotros consideramos a las personas. Y eso es clave. Cuando nos instalamos que trabajamos, nos vinculamos, relacionamos con personas, no con cosas, no con máquinas, sino que con personas, eh, tendemos entonces a favorecer la autorrealización, que para nosotros es clave. Todo niño, niña, toda persona tiene potencial, tiene talento, y la escuela es una oportunidad, y ahí los amigos de PASE han sido clave. Ellos nos han ayudado a comprender el sentido más profundo de lo que es la oportunidad y la autorrealización la cultura de las altas expectativas. La pandemia es una oportunidad de revertir un origen primigenio para el Liceo Batuco. El 2006 era tan cerca y tan lejos a la vez. Teníamos una estructura física, los que nos conocen, el colegio es muy grande, ahí estábamos tan, entre comillas, cerca, pero tan distanciados. Hoy día, con orgullo, 2020, en plena pandemia, podemos decir, tan lejos, pero tan cercas, que estamos a la vez. Creemos que hoy día el mundo tiene una gran oportunidad de revertir muchas problemáticas exteriorizantes, el individualismo, el consumismo, este sistema agobiante, pero para la comunidad Liceo Municipal de Batuco tenemos la oportunidad de fortalecer nuestra interioridad. Para nosotros, eh, educar es sacar lo mejor de cada uno de los niños y niñas, es aflorar los talentos. La escuela ya fue postergada, la escuela ya vivió la pandemia el 2006. Ya fuimos los postergados, los rechazados, los enfermos los que estábamos a punto de morir y desaparecer. Hoy día el camino es volcarnos en conciencia a un trabajo constante, sin prisa, como dicen por ahí, pero sin pausa. Formamos a personas y no pretendemos, y esto es para terminar, en este movimiento de reinventarnos y también de poder vincularnos con nuestros estudiantes a través de esto, de esto que es lo virtuoso no queremos impartir conocimientos y tampoco pretendemos que nuestros estudiantes sean inteligentes pretendemos ser virtuosos y sabios eso es lo que quería compartirles muchas gracias Eh, bueno, continúo yo Nicole Ojeda, eh, primero darle las gracias a Sandra por la hermosa presentación que nos acaba de, de realizar, eh, también contarles que he, he tenido problemas con el internet por si acaso, por si tengo que apagar la cámara para que funcione mejor el audio, ¿ya? Para partir de esta presentación y seguir un poco en línea lo que hemos estado presentando y sobre todo lo que habló Macarena sobre el, el programa, les quiero contar eh, primero qué es la accesibilidad y por qué estamos poniéndola en, en la palestra hoy. Eh, la accesibilidad según la Ley 20.422, que es la Ley eh, sobre la Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas en Situación de Discapacidad, eh, dice que la accesibilidad corresponde a la condición que deben cumplir los entornos, los procesos, los bienes, productos, servicios, los objetivos, los instrumentos utilizados, las herramientas y los dispositivos para que puedan ser comprensibles, utilizables y practicables para, por cualquier persona. Ya, esto, en, obviamente, en igualdad de condiciones, de seguridad y comodidad, y de la manera más autónoma posible y natural. ¿ya? Bueno, ¿qué tiene que ver esto con, con el programa? es Porque está marcado también en el enfoque de derechos. Esto a raíz de que en la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, eh, se establece como principio la accesibilidad. ¿ya? Eh, se habla también en esta convención sobre que eh, se debe fomentar, resguardar y asegurar que las personas en situaciones de discapacidad puedan ejercer en igualdad de condiciones y de forma plena todos los derechos humanos y también sus propias libertades. ¿ya? Y de esta forma, y, de acuerdo a, y dentro de los acuerdos establecidos en esta convención, a los cuales se adscribe Chile, eh, se establece que eh, los estados se comprometen a, eh, a que la comunicación y la información que se ha pueda ser... Eh, en formato accesible, para las personas en situación de discapacidad. De esta forma, eh, asegurar el acceso en igualdad de condiciones también para esto, este grupo de personas, ¿ya? Y de la forma más autónoma. Esto también se, se vuelve de, de manera transversal, no solamente a las personas en situación de discapacidad, también eh, pensamos en personas migrantes, no hispanohablantes. Esto porque, como mencionaba antes, eh, está de manera transversal en los derechos humanos. Eh, si bien no está específicamente escrito, se habla de que debe haber una accesibilidad tanto a educación, eh, a un trabajo en igualdad de condiciones y, y dignidad, a salud, y todo esto no puede ser posible si es que no se cumple con los principios de accesibilidad. ¿ya? Eh, bueno, para eh, contextualizar un poquito, en el contexto actual de docencia virtual y de acompañamiento virtual, eh, bueno, la pandemia, como ustedes saben, nos ha obligado también a cambiar el espacio de enseñanza-aprendizaje como tradicional que teníamos, a uno virtual. Y esto también ha implicado el uso de muchas plataformas, plataformas que son institucionales y plataformas que son sociales, de videoconferencias, de streaming, que eh, nos permiten poder lle seguir llevando a cabo clases, eh, seminarios, congresos, espacios de reflexión, espacios de socialización, entre otros, ¿cierto? Eh, pero... Este, también esta pandemia nos ha permitido eh, observar con mayor agudeza las eh, problemáticas que ya venían desde antes en nuestra sociedad. Por ejemplo, esto, una de estas es eh, las desigualdades socioeconómicas que se viven. Y esto se ha visto principalmente, viendo desde el tema de la educación, por ejemplo, en el acceso a un equipo eh, informático, el acceso a computador, el acceso a internet, ya que es la única forma de en este momento, poder acceder a la educación. Además, y de esta misma forma también, se han profundizado las barreras contextuales a las que constantemente se ven enfrentadas las personas en situación de discapacidad, eh, estas personas que sean migrantes que no son hispanohablantes. Eh, les voy a dar algunos ejemplos de esto. Eh, no sé, las personas ciegas, por ejemplo, constantemente se ven enfrentadas a, a dificultades para acceder a la información visual. Eh, las personas eh, sordas, y las y personas hipocúsicas eh, presentan dificultades para acceder a la información que es entregada a través de la eh, manera, eh, de, o sea, a través de la audición. ¿ya? Y las personas que son usuarios de otra lengua, como personas sordas, usuarias, usuarias de la lengua de señas, o bien eh, personas no hispanohablantes, como por ejemplo estudiantes migrantes, eh, o sea, estudiantes haitianos, obviamente van a también verse enfrentados a este eh, problema para acceder a la información y a los contenidos que trabajemos en nuestras clases. ¿ya? Eh, Igual, frente a estas problemáticas, como institución y como programa, nos hemos llevado a cabo algunas, eh, algunas acciones. Como decía Macarena, hemos empezado a incorporar algunas herramientas de accesibilidad en nuestras redes sociales, en la información que, que difundimos a través de ellas. Digo, eh, incorporar algunas herramientas porque todavía no son accesibles completamente. <coughs> eh, perdón y también la incorporación de algunos ajustes en cómo estamos entregando la información en las distintas acti eh, actividades curriculares. Por ejemplo, la contratación de intérpretes de lengua de señas para que, puedan, para que podamos asegurar, por ejemplo, la entrega de información en aula, así como también la participación de cualquier actividad académica dentro de la institución, como por ejemplo seminarios, congresos, entre otros. Eh, bueno... Algunos de los desafíos y deudas que, que tenemos ahora en relación a la accesibilidad en este contexto actual. Bueno, en primer lugar, eh, conocer las plataformas que estamos utilizando. ¿Conocemos realmente cuál es el grado de accesibilidad que tienen estas plataformas? Eh, eh, ¿Conocemos cuáles son las herramientas de accesibilidad que tienen estas plataformas? ¿Sabemos utilizarlas? Yo creo que estas preguntas son súper importantes, sobre todo como ahora estamos llevando todo a cabo a través de estas plataformas. Además, y asimismo, es sumamente importante conocer a nuestro estudiantado, sus características, su, su situación personal, particular, situación familiar, eh, cuál es su forma de aprender también, por dónde eh, es la mejor forma de entregarle la información que estamos trabajando. Y si no nos conocemos, podemos incorporar algunas herramientas que son básicas en cuanto a accesibilidad, que permitan a por lo menos un número mayor de estudiantes participar de forma autónoma en las actividades que estamos realizando. Estas podrían ser, por ejemplo, eh, el uso de subtítulos de, en español, en creol, la incorporación de, de interpretación en lengua de señas chilena, audiodescripciones del material visual, la descripción de imágenes, uso del lenguaje inclusivo, porque también es muy importante que todos se sientan dentro de... todos y todas se sientan dentro de lo que estamos realizando, entre otros. Asimismo, es importante también ampliar el espectro de herramientas digitales que estamos utilizando en relación a la accesibilidad. Y sobre todo hoy en día que eh, eh, existe un sinnúmero de, esta, de, de, de plataformas, de aplicaciones que podemos utilizar que permitirían de mejor forma eh, esta accesibilidad. Y bueno, y si ya las conocemos, tenemos noción, también es un problema. ¿Están siendo estas prioridades para nuestras instituciones? Es una prioridad incorporar estas herramientas de accesibilidad entonces, creo que estos son algunos de los desafíos y deudas que tenemos hoy en día respecto, por lo menos, a la accesibilidad en el contexto virtual, y no solo en el contexto, contexto virtual, pero es donde se han evidenciado con mayor fuerza. Eso, cualquier duda, por favor, la podemos profundizar por el tiempo solamente, que lo hice cortito, pero si quieren profundizar respecto a alguna, alguna cosa que hayamos mencionado, tanto Macarena, Sandra o yo, por favor, eh, no duden en consultarnos. Muchas gracias. Chicas, antes que todo, muchísimas gracias, sí, muchísimas gracias por, por, <ríe> por la presentación eh, a, a, las, a las tres. Sandra, fue muy hermoso escucharte, eh, súper inspirador y, y, no sé, como al menos desde mi lado, muy, muy emotivo. Eh, les profes también, ahí van a ir apareciendo algunas preguntas. Mientras tanto, eh, quiero primero agradecerles eh, por la exposición. Me, me encanta que haya sido a tres voces. Creo que le da una riqueza mucho mayor y, y también es, es posible, digamos, ver las diferentes dimensiones. Eh, para ir re, eh, recogiendo un poquito lo que han sido los comentarios y que así podamos iniciar más la, la conversa. Eh, primero contarles que, bueno, cuando uno está exponiendo, en general no mira el chat, pero la mayoría son comentarios eh, muy halagadores para Sandra, eh, como reconocimiento de parte de los profes que están presentes. Eh, los primeros comentarios iban del lado de eh, reconocer la importancia de lo que ustedes hablan, como eh, el diálogo que se tiene que dar entre la diversidad del estudiantado y las prácticas institucionales. Es decir, por ejemplo, Verónica, José y Vico eh, comentan que es importante que las instituciones respondan a la diversidad de los estudiantes más que al revés. Creo que eso es algo, eh, si bien que podría parecer muy de sentido común, es súper innovador, eh, no es la manera en que, en que ha venido funcionando la cosa, eh, hay una pregunta un poco más específica que dice, eh, ¿cómo creen ustedes que se enfrentará el tema del ingreso a la universidad? Ahí no sé quién de ustedes quiera eh, responder o empezar a, a conversar a partir de eso. Eh, y no sé si ustedes también pueden ver en el chat, eh, ahí apareció por ejemplo, la pregunta de Patricia, ¿qué porcentaje de estudiantes eh, de diversidad cultural, situación de discapacidad tienen hoy eh, en la universidad en el programa PASE? Ahí vayan... Sí, Nicole. Ay, no te escucho. Perdón. ¿ahora? Ahí sí. <ríe> sí, sí ya. <ríe> Perdón. Eh, bueno, un poquito para responder la pregunta de Patricia... Eh, bueno, el porcentaje, así exacto, no sé, el número. Alrededor de 40 estudiantes eh, manifiestan que se encuentran en una situación de discapacidad. Ya dentro de este mismo número eh, están contabilizadas las personas sordas, que nosotros, más que ver, como verlos como una persona en situación de discapacidad, lo vemos como otra, una minoría étnica, en el fondo, una comunidad aparte. Eh, estudiantes sordos específicamente tenemos 5 usuarios de la lengua de señas. Estudiantes migrantes no hispanohablantes, en este caso eh, eh, haitianas, son tres estudiantes, dos de ellas han ingresado a través del programa PASE, eh, las dos a enfermería. Y también hemos tenido estudiantes de intercambio, eh, que como de no hispanohablantes me refiero al inglés, que, pero que es mucho más común en el fondo, por eso no están contabilizados dentro de esto, pero a grandes rasgos son 40 estudiantes que se manifiestan con, en, una encontrarse en una situación de discapacidad, de diversa, estamos hablando de... Eh, personas ciegas, eh, personas sordas, eh, personas que presentan baja visión, personas que eh, eh, presentan movilidad reducida, entre otros. Hipocucia también. Eh, no sé si ahí respondo su, su pregunta. Sí, totalmente Nicole. Eh, muchas gracias. Hay una pregunta para Sandra. Sandra, no sé si la leíste. No, es eh, si que no, te, te la... Sí, sí, te uh -huh. preguntan, ¿cómo es la situación de diversidad cultural en el colegio? ¿Cuáles son los principales desafíos que han enfrentado para integrar esa diversidad en, en el contexto del de liceo? Y eh, después te digo, porque viene como otra preguntita de ya, no, pero okay. para, para okay. partir con eso. En, ¿cómo, ¿Cómo enfrentamos este tema de la diversidad? o me parecerá cuánto número teníamos, en eh, cuanto a niños, ¿no es cierto?, como con, de, otro, divers, de otros países, por ahí va, ¿me la puedes repetir, por favor? La sí, pregunta. te la repito el tiro. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo es la situación de diversidad Perfecto. cultural en el liceo? Perfecto. En, nuestro, en nuestra comunidad eh, tenemos eh, una cantidad de a lo menos 10 estudiantes de Perú, tenemos a lo menos 3 estudiantes de Bolivia, y tenemos ocho estudiantes eh, haitianos, eh, un número de cuatro o cinco venezolanos, ya, y unos siete colombianos. De un universo de 491 estudiantes, eh, son no más allá de 30 estudiantes. Eh, y nosotros, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo colaboramos, cómo acompañamos, cómo nos vinculamos? Lo dijo por ahí alguien, haciendo trajes a la medida. Eh, son estudiantes de lo, lo que nos ha costado un poco más, es un mega hiper desafío los chicos que manejan otro idioma. Pero tenemos una tremenda profesora, la profesora de historia Nicole, que se dio la pega de aprender el creole. Entonces creamos un mini diccionario y como en el liceo, en la comunidad batuco decimos cuando no es con las manos, con los pies. Y cuando no es con los pies, con los brazos. Y cuando es los brazos, la cabeza. Nosotros tenemos el compromiso del alma profundo de tener que acompañar a nuestros niños y niñas, sí o sí. Ya el sistema los rechazó, ya el sistema los vulneró, ya el sistema los abandonó. ¿Qué hace la comunidad? ¿Continúa? ¿Apalea? ¿Rezaga? posterga, se excusa, la comunidad se trajes a la medida. Hoy tenemos el honor de nuestra Rose Dana Colas, así se llama nuestra compañera, nuestra niña haitiana, que va en cuarto medio TP, que nosotros hemos aprendido algunos vocablos, palabras de ella, y ella también se ha dispuesto a aprender, ¿no es cierto?, nuestro idioma. El mayor idioma siempre es uno, el amor, por ahí va el camino, la empatía, el conocimiento del otro y el reconocimiento del otro, la distinción, la diversidad como parte de la construcción de la comunidad y ahí acompañamos. No es fácil, pero somos buenos para construir, confeccionar trajes a la medida. Creo, no sé, si es, no sé si respondo tan la, la pregunta. Eh, por sí, ahí Santa. también había una pregunta que alguien dijo por ahí, ¿cómo acompañamos o cómo lo vamos a hacer con los estudiantes, no es cierto, que, que van de camino a la universidad? Yo creo que PASE es quien más nos ha ayudado, nos ha colaborado. No ha sido fácil, hay que reconocerlo, no ha sido fácil instalar en ellos que, que llegará el momento, ¿no? en donde esto eh, acabe, pero si no acaba la cultura de las expectativas, está instalada en la escuela. Y todo lo que pase nos aporta, porque a veces también nos hemos quedado cortos y no sabemos por dónde ir, nos ayuda, nos orienta, nos amplía la visión, eh, nos ilumina para poder acompañar a los niños y niñas. Se puede. Se puede, ese es el mensaje, ya la sociedad dijo que no se podía. Entonces nosotros tenemos que también cambiar el discurso porque el lenguaje genera realidades. Entonces, en eso estamos sembrando y acompañándolos a ellos, a sus familias, que es importante la colaboración con la familia. Y también lo último para decir, yo creo que es necesario que la pedagogía se vuelva al ejemplo hay una tendencia en educación que dice que somos solo profesionales, no me compete la línea socioemocional, para eso hay otras disciplinas, psicólogos, sociólogos, antropólogos, psiquiatras, médicos. Eh, nosotros creemos que somos integralidad, entonces nos tenemos que hacer parte de esa integralidad y acompañar a los niños y niñas en esa orientación, Ya estudiantes, que logren ellos, eh, como la palabra me la dio el director, quiero ser textual, estudiantes que verdaderamente puedan ellos autorrealizarse Perfecto. Sandra, y siguiendo un poquito, creo que en realidad ya, ya diste respuesta, eh, había una pregunta para ti acerca de si nos pudieses contar algunas metodologías eh, un poco prácticas para eh, hacerse cargo de esto del desarrollo socioemocional. Eh, que creo que aprovecho, habían otras preguntas antes, pero aprovecho que justo estamos hablando de esto para ver si nos pudieses comentar un poco en la práctica cómo lo han hecho y cómo lo están haciendo más encima en este contexto que decimos de virtualidad obligatoria, que hace todo un poquito más difícil. Nuestra comunidad tiene un sello que se llama convivencia. Y, y desde la convivencia, desde nuestra encargada de convivencia, desde las psicólogas del colegio, y el trabajo de, en red que hacemos, porque no somos solos, hemos golpeado todas las puertas y se nos han abierto todas. Ya en, nosotros hacemos la contención socioemocional, repito, desde el conocimiento y desde la derivación, en un trabajo colaborativo. Si el niño o niña tiene alguna necesidad, y se abre con el profesor, con el portero de la escuela, tiene tanto valor como que se abriera con el director. Hemos puesto dispositivos de apoyo en todas nuestras redes sociales, WhatsApp 24-7, personal para la contención que trabaja en turno de noche, que es mi turno, de 10 a 2 de la mañana, por si es que alguien necesita algo porque hay niños que han comprado planes, sus papás porque le presta el vecino no se conecta con el amigo y es en la noche. Entonces esto es 24-7. Y ver eh, cómo nosotros vamos a hacer luego la derivación. La clave es estar al servicio de, sabiendo que tú no eres la respuesta, pero eres la ventanita. Entonces vamos buscando siempre dónde. Y cuando no sabemos el cómo Golpeamos puerta de los expertos. Ahí estamos llamando a las psicólogas del PASE, Katy, nuestra encargada de convivencia, golpeando la puerta de las redes, el equipo PIE para trabajar con nuestros niños con necesidades educativas permanentes, entendiendo también, insisto, lo que es una necesidad. Y, y repito algo re importante: trajes a la medida. Y cuando no damos respuesta, pucha que sufrimos. Eh, ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y le damos, les damos, les damos. Nosotros tenemos también un discurso que también es muy criticado, eh, que respondemos a todo, o sea, pero que se haga cargo el gobierno, que se haga cargo la alcaldía, sí, está bien, pero mientras, ¿qué? ¿Cómo lo hacemos? Entonces somos intermediarios, y como decimos nosotros, no podremos comprar el kilo de pan, pero podremos comprar una lluvia y la podremos repartir, entonces, tiene que ver con el reconocimiento y el conocimiento, por ahí lo dijo, creo que Nicole, de saber quién es ese estudiante, quién es. Y ojo, otra cosa importante, ellos saben quién es esta mujer que les está hablando. La empatía. Yo pasé por ahí. ¿Cómo construimos nosotros acompañamiento y con esto cierro? es que un día nos pusimos a contarle a todos nuestros niños y niñas, padre apoderados, quiénes éramos nosotros, dónde nacimos, quiénes eran nuestros papás, y cómo nosotros desde la pobreza absoluta, que fue mi caso, logré con esfuerzo, con trabajo, porque siempre hubo un adulto que me dijo, tú puedes, confía en mí, apóyate aquí, tú puedes lograrlo, tú puedes hacerlo. Entonces creo que eso es sustancial estar siempre atento a la necesidad. Gracias, Sandra. Y lamentablemente no. Dime, un, un segundito. Quería ¿Sí? um, complementar un poco lo que dijo Sandra y también ver si tenemos espacio para responder lo de la prueba de Totalmente. Sí, sí le, les iba a decir que... Eh, Sandra decía y con esto cierro pero no va a poder cerrar porque justo hay un otro comentario que ya lo han hecho dos personas, entonces por eso eh, le quería comentar a Sandra y también a ustedes que es la pregunta por cómo, cómo han hecho el acompañamiento o el cuidado de la salud mental, tanto eh, de ustedes como profes y como acompañantes en el caso de, del programa PASE eh, en este contexto. No sé, la, la que quiera responder, ¿Cómo, ¿cómo están cuidando y cuidándose, digamos, comunitariamente, su propia salud mental en este proceso de acompañamiento en un contexto que, como ya hemos dicho en todas las sesiones, está muy lejos de ser una educación virtual, sino que estamos en un contexto horrible eh, donde ustedes están como dando cara a ese contexto? ¿Cómo, cómo lo han hecho en ese sentido? Sí. Eh, yo creo que desde, por lo menos desde el programa Paz, y creo que lo hemos podido recoger en, en, en todas las comunidades educativas también con las que trabajamos, eh, lo que mencionaba Sandra respecto al reconocimiento de las emociones y de, lo, y, de, y de las relaciones de afecto que hay, es fundamental, porque ahí también no está solamente el reconocimiento de las emociones que consideramos positivas, por decirlo así, que puede ser como compartir estos espacios de alegría, de goce, sino también como poder encontrarnos en las angustias, en las tristezas, en las desesperanzas, en las incertidumbres, y creo que estos últimos meses han tenido un poco de todo, como eh, hemos, así como mencionaba Sandra y, y Nicole, hemos tenido como eh, muchas, eh, muchas eh, sensaciones como de que han habido muchas alegrías, muchas posibilidades de encuentro, quizás bajo otras lógicas, bajo otras plataformas, pero también al mismo tiempo muchas penas y muchas angustias que hemos, hemos ido atravesando a través del contacto directo. Eh, eh, tenemos un equipo súper grande, yo les decía, son Miles de estudiantes, cientos de profes, cientos de, profes, de docentes acompañantes y del equipo PAS, entonces estar en red y trabajar como red, eh, yo creo que ha sido fundamental. Y recojo mucho lo que mencionaba Sandra respecto como al, al conocerse, reconocerse. Y también no solo empatizar con la otra persona, sino que afectarse con, la, con las historias de la otra persona. O sea, yo puedo empatizar con su historia y creo, creo que eso es fundamental como desde la pedagogía. Puedo eh, empatizar con lo que le pasa a mi estudiante, pero si no me afecto con eso, no me movilizo. Y creo que desde el programa Pase eh, eso en cada historia, en cada una de las chiquillas que ingresa a la universidad, en cada una de las chiquillas que nos saluda en el patio de la escuela cuando llegan los tíos y las tías del Pase a hacer talleres, cuando nos encontramos... También también trabajando colectivamente con cada uno de los profes eso ha sido fundamental, y abrir espacios de, de diálogo y de escucha, yo creo que eh, a veces como, y quizás eso ha sido incluso quizás un poco más que lo que teníamos antes de esta pandemia, justamente porque hemos tenido estos espacios de encuentro un poco como más establecidos, quizás en, en, en, en el cotidiano de la escuela, nos perdíamos un poco entre ramos, en eh, no se nos olvidaba a lo mejor de repente preguntarnos cómo estábamos, sé que no es así en, toda, en, en todos los lugares, pero a veces el, el, el vaivén de la vida nos come, y quizás ahora le hemos puesto como un poco más de pausa, y en estos como tiempos más distintos, en este hablar más directamente, hemos tenido estos espacios para conversar justamente del cómo están, yo creo. Y es una pregunta que, por ejemplo, por ahí está la Fran y la Vivi, que son facilitadoras de, del equipo de exploración vocacional, Siempre hablaban como de, de lo importante que era preguntarle a las chiquillas cómo están, llegar al liceo y preguntarle algo tan, tan puntual y tan específico como es cómo están. Y eso quizás hoy día es aún más evidente, pero creo que es un trabajo que en colaboración, en red, hemos hecho en todos estos años que llevamos trabajando. Y Muchas creo que desde ahí está la contención también, entender que el, el contenernos a veces puede ser el escucharnos en, en nuestras penas y en nuestras alegrías. Muchas gracias, Maca. Como decía, de hecho, ahí alguien ponía colectivizar las emociones. Sí, por ahí lo mismo, la cosa. Y colectivizarlo todo también, las reflexiones <risas> pedagógicas. Como, creo que esa es eh, justamente la, la fórmula, si podemos decir así, como no buscar como respuestas individuales, sino entender cómo lo hacemos en colectivo. Así y creo es. que el PAS es una propuesta muy bonita de eso, porque trabaja justamente desde el reconocimiento de las redes, de que entre todos podemos aportar y colaborar, de que nadie sabe más que sí. otro, que todos sabemos desde de distintos lugares. Sandra no quería... sé si te respondo lo de la prueba o, o pasamos. Sí, así. yo creo que, que Sandra termine esta sí. idea y respondemos lo de la prueba, que es algo súper concreto y que es una duda que tienen hartos profe. Entonces, para pasar a eso, Sandra. Yo solo para reforzar, agregar un poquito más lo que dijo la patita, escuchar muchísimo la maca, escuchar muchísimo, valorar el silencio del docente, de la profesora, del profesor, valorar, no es que está flojo, está callado, hoy no está, hoy día tan, no quiere hacer Zoom, creo que es importante escuchar, valorar el silencio, fortalecer la vida interior, y en lo que somos mandados a hacer los profesores, en desprejuiciarnos, no tener prejuicios. Y la clave para mí es cultivar la confianza. El sistema fracasó, todos sabemos, nadie confía en los políticos, en nadie, pero en esta profesión todos confiamos, porque trabajamos con personas y nuestro plus es la confianza. La valoración del otro, como lo dijo Maca, porque me aporta, porque no soy mejor ni peor, somos distintos, sumamos, y eso es lo que se celebra hoy día, ya, el cultivar la confianza. Si los colegios pudiésemos vender confianza, seríamos millonarios, porque lo que más tenemos, si trabajamos con niños y niñas, para que confiar que tienen talento, que pueden, y eso tiene que ver de la experiencia. Si yo pude, ¿por qué no va a poder el niño y la niña? Todo el rato, dicen la niña, me dicen, sentía todo el rato yo voy a poder. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hemos sido ejemplo de que se puede cuando se quiere. Y sin prejuicios. Vuela alto prejuicio. Eso. Muchas gracias, Sandra. Maca ¿puedes retomar la pregunta? Porque como pasó hace harto rato la de admisión, Sí, era sobre cómo iba a ser la prueba, si sabíamos algo de cómo iba a ser. Eh, se han entregado algunas indicaciones, eh, pero yo creo que este es un momento muy importante, porque así como hemos estado durante varios años eh, disputando la PSU y las brechas que yo mencionaba en un principio, el, el pase nace desde, desde ese cuestionamiento también. Eh, de que la PSU no puede ser la única forma de acceder a la educación superior, de que no es un mecanismo, que, es un mecanismo que está dejando fuera a muchas personas, eh, y lleva dejando fuera a muchas personas hace mucho tiempo, creo que hoy día es importante que se escuche justamente a todas las personas a las que no se ha escuchado y que tienen que ver con este tema, o sea, eh, les mismas estudiantes no están siendo escuchadas respecto como a las formas de ingreso a educación superior, las personas relacionadas al mundo técnico profesional, los profes, ¿qué decir? O sea, somos nosotros quienes tenemos que también estar en esa discusión, y creo que eh, esa opción es, es como ahora el momento en el que tenemos que discutirlo. Eh, a grandes rasgos se han, se han planteado, como por ejemplo, que tienen que haber... Eh... Eh, algunas pruebas especializadas por ejemplo para las personas que quieren ingresar a, a áreas afines a las ingenierías que la prueba de matemáticas es muy difícil para humanistas y muy fácil para quienes se quieren por ejemplo ser ingenieros eh, entonces ese tipo de discusiones se está dando y se está también como mirando como cuáles han sido las otras experiencias en América Latina yo creo que eso es también lo que hay que ver, hay realidades muy diversas, hay que des descentralizar este país de una vez por todas no puede ser que en una PCU se pregunte por el metro de Santiago, cuando es una prueba eh, de, que la rinde todo el, todo el país, o que se hable de cerros verdes cuando estamos con estudiantes en el norte que no tienen cerros verdes, como hay un montón de cosas que se están dejando lado, eh, de lado y que creo que hoy día es el momento. Y como decía Nicole, también las herramientas de accesibilidad, o sea, no basta solamente con que se piense en una prueba que puede ser adaptada, tiene que ser una prueba que esté diseñada universalmente para que todas las personas la puedan rendir en igualdad de condiciones. Y esa, esas discusiones yo creo que hoy día es el momento en el que hay que darlas, eh, y es el momento de llamar a las personas que están involucradas en educación y en procesos de admisión, para que seamos nosotros quienes podamos discutir sobre esto, y no expertos sentados, encerrados en, en una sala, eh, que no están viendo la realidad de los liceos, de lo que ocurre en la sala de clase, de las expectativas que tienen nuestros estudiantes, eh, y por ahí va la discusión. Si es que, eh, qué tipo de prueba se hace, qué es lo que se va a medir, si son conocimientos, si son habilidades, yo creo que todavía estamos en un proceso de discusión, aunque claramente se van a hacer eh, unas pruebas que van a ser transitorias, pero estamos por lo menos yo creo que en unos dos años que son claves para discutir esto. Nicole, sí. Un poquito para com complementar lo que dice Sandra y Macarena, bueno en el fondo también eh, en la línea de, de lo que decía de accesibilidad justamente era el formato, o sea y el formato y en la organización de lo, de lo que se está consultando, se está preguntando en estas pruebas estandarizadas, sabemos, hemos hablado todo este rato de que la, eh, hay, una, hay una gran diversidad de estudiantes, entonces Seguimos haciendo cosas estandarizadas, que no están contextualizadas, que no cuentan con, no sé, una prueba que es imposible que la pueda realizar un estudiante, eh, una persona sorda, pero que si fuese eh, adecuada para sus características, que fuese orientada en, su, en las características de su comunidad, podría demostrar su conocimiento de una gran forma. Entonces, estamos privando incluso a los estudiantes de que puedan mostrar lo que saben. Entonces creo que, como dice Macarena, es fundamental invitar a las mismas personas, invitar a personas en situación de discapacidad a hablar sobre esto. Pues. Invitar a las personas solas como cuál es la mejor forma en la que tienen ustedes para, eh, para demostrar lo que saben, eh, poder comunicarse. O sea, creo que, que falta eh, abrir esto a las personas que realmente participan y, y no solamente a la gente que dice saber sobre algo. Que hay mucha gente que habla sobre cosas, que dice que es experta en cosas, pero nunca está participando en esas cosas. Entonces, creo que es fundamental también eh, invitar a, la, a las personas encargadas de realizar esto, que puedan eh, también compartir este espacio con... La gente que de verdad está ahí donde eh, las papas queman en el fondo. Eso. Gracias, Nicole. Bueno, ya estamos eh, pasaditas en la hora, eh, pero creo que para todas y todos y todos ha valido mucho la pena. Eh, pienso que fue un cierre así como, como, como un broche de oro para nuestro ciclo, contar con ustedes tres, cuatro... Eh, con Paulina. Eh, ha sido una sesión demasiado hermosa e inspiradora, como reconocen todas las personas que estaban comentando en el chat. No sé si ustedes alcanzaban a, a leerles, algunas se tenían que ir porque, bueno, hay muchas cosas eh, por hacer, pero nada, yo me sentí muy emocionada en la, en la charla. Quiero agradecer especialmente, de, obviamente, a, la, a nuestras invitadas, pero también a todas las profes y los profes y personas de distintas profesiones que nos han acompañado en este ciclo. Eh, ahí saludan desde Peñaflor. Ha sido hermoso, me encantó la sesión de hoy día. Les doy muchas, muchas gracias, Maca Nicole, Sandra y Paulina. Eh, así es que nada, yo creo que todos quisiéramos mutuamente pero es un poco complejo, así es que... Se los digo verbalmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, gracias, a ustedes. gracias a ustedes. Están nuestras redes sociales también sí. para que conozcan más el la, la, ¿La pusieron sí. en el chat? Eh, las voy a poner. Pero es en, en Instagram, ahí subimos todo. Eh hartas cosas accesibles también, no todo todavía, pero estamos en camino a y para que conozcan más del programa y siempre etiquetamos también a nuestros liceos, así que ahí también pueden ir conociendo a los liceos. Sí, y super. muchas gracias. Gracias por el espacio, y también ojalá que se den más espacios como este de formación, en que todos podemos compartir experiencias, que sean accesibles, que tengan intérprete de lengua de señas, es muy importante. Eh, ahora, yo, yo sé que hay una persona sorda que está participando, mm. y creo que o sea, sería valioso que las personas sordas pudieran participar siempre en esto, porque nos podrían enriquecer mucho con su cultura. Entonces, ojalá tuviéramos más espacios así, que fuesen accesibles para todas las personas. Solamente de cerrar con eso. Muchas gracias, Rocío, por la invitación. Sí, gracias. Y muchas yo solo gracias, decir, chiquilla. Sandra. Eh, eh, sí, solo decir eh, que usemos sí. siempre todo y todo es la llave que abre todas las puertas. Una palabra tan simple, tan cortita, de dos sílabas. Gracias. <risa> muchas gracias, muchas gracias a quienes nos han acompañado. Ha sido un